Saludos. Bueno, ya estamos aquí con la segunda parte. Mira lo que estaba haciendo. Ahí está. Estoy rellenando este primer pasillo. Aquí va el bancal, he puesto este papel craft para bueno, intentar que las malas hierbas no vengan con tanta fuerza. Otra vez pasillo, bancal, pasillo, bancal pasillo. Y la idea es cubrir todo con compost y triturado de madera en los pasillos. Os voy a enseñar cómo lo voy haciendo. Espero que os guste. ¡Hasta ahora! Ya va pillando forma, ha hecho un amago de llover y he tenido que salir corriendo. Pero bueno, ha sido cuatro gotas. Ahí veis el bancal que hay que rellenar con compost. Este pasillo está listo, me falta este y este. Aquí tengo que añadir un poco más de papel craft. Pero ya vais pillando la idea. Sigo dándole. Ya tengo los tres pasillos de la zona productiva terminados con trituro de madera. Me falta el del exterior de aquí. Pero bueno, quiero terminar con ese bancal. Porque se está haciendo tarde, creo que se va a empezar a llover y no quiero que me pille aquí. Ah, por cierto, si queréis saber como hemos empezado os voy a dejar por aquí una etiqueta para que la pinchéis y que veáis en la primera parte venga cuidaros mucho ahora seguimos wow. Bueno, empezaba a llover como un demonio y creo que lo voy a dejar aquí. Nos vemos en la tercera parte. Espero que os haya gustado. Cabezas que empieza a llover los Bueno, nos vemos en la zona de suscripción. ¿Qué cojones suscripción? Nos vemos en los comentarios. Me piro de aquí corriendo a casa. Está la cosa difícil. Espero que os haya gustado. Y ánimo.